Bienvenidos chicos a Passi, seguimos con los vídeos sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones y en este caso lo vamos a hacer mediante una ecuación matricial, ¿vale? Os pues recuerdo un poco y os refresco la memoria. Una ecuación matricial sigue la forma eh, de una ecuación normal, solo que trabajamos con elementos que son matrices, es decir, yo puedo tener una ecuación perfectamente que es así, pero yo trabajo con matrices, ¿vale? Entonces vamos a intentar montar nuestro sistema de ecuación respecto a un sistema de, o sea, perdón, a, un, a una ecuación de matrices, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir nuestra, eh, nuestro sistema de ecuaciones a una matriz. Como siempre, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es poner los términos que acompañan a las variables. ¿Vale? Ahora el sistema ya. Y normalmente los otros ejemplos que hemos puesto, en el caso de Gauss y en el caso de Gauss Jordan, al final hemos puesto aquí una redita así, que separaba a nuestro eh, coeficiente de nuestro eh, término independiente. Pero en nuestro caso no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con un. Eh, una ecuación matricial. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación matricial, tal como esta, aquí, en la que tenemos nosotros, esta X es una matriz de eh, variables, es decir, nuestras variables que teníamos antes, X y Z, y B va a ser otra matriz, que la voy a poner... Eh, Aquí voy a poner igual y voy a poner aquí la B, dentro de esos tres independientes, en nuestro caso, menos 4, 6 y 10. ¿Vale? Pero ¿qué ponemos aquí en medio? Pues tenemos que hacer una matriz. Pues si nosotros recordamos cómo se multiplicaban eh, las matrices, nosotros teníamos una matriz de m por n y teníamos otra matriz de m por n. ¿Vale? Donde m era el número de filas y n era el número de columnas. Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos una matriz de 3 x 3. Y queremos multiplicarla por otra, en, en, por otra matriz de variables, que en nuestro caso no sabemos eh, de qué tamaño va a ser. Pero sí sabemos una cosa, que el tamaño de esta matriz es de 3 por 1. Entonces, si nosotros queremos que el resultado... ...sea una matriz de 3 por 1... ...os acordáis que M y N... ...N y M de la otra matriz... ...tenían que coincidir... ...entonces si nosotros queremos... ...que el resultado sea una matriz de 3 por 1... ...tenemos que hacer que este... ...sea el 3 del resultado... ...y que este... ...sea el número de columnas... ...que tiene nuestro resultado... ...entonces necesitamos... ...coger una matriz de 3 por 1... Para que nos dé el resultado de 3 por 1. Entonces, aquí tenemos nuestra matriz de 3 por 1. ¿no? ¿Vale? Es simplemente eso. Aunque el enfoque es un poquillo complicado de entender, porque es algo muy raro. Normalmente, en cuanto tú ya entiendes que esto se pone así, cualquier vez que tú quieras calcular una ecuación con matrices mediante esta manera, vas a coger la matriz A, le vas a poner el, la columna X y Z, y vas a poner los términos independientes. Sin importarte... ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues entonces, ya que tenemos montado nuestro sistema, o sea, perdón, nuestra ecuación matricial, vamos a resolver. Tenemos nuestra A, nuestra X igualado a nuestra B. Y para resolver esta ecuación matricial, como ya hemos hecho muchas veces en muchos vídeos, si queréis podéis mirarlo aquí arriba, el vídeo de ecuaciones matriciales, pues nos queda que X es igual a la inversa por B. ¿Vale? Y como nosotros ya sabemos calcular la inversa, si queréis podéis checarlo en este vídeo, los dejo aquí los diferentes Aquí ecuación matricial y aquí inversa. Entonces, x es igual a la inversa por b. ¿Vale? Pues entonces, voy a obviar el cálculo de la inversa para que no requiera mucho tiempo y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra matriz inversa y como ya hemos dicho antes, x era igual a la inversa por b. Entonces vamos a poner ahí b y vamos a multiplicar. Vamos a ver que nos va a dar el mismo resultado que en los vídeos anteriores. Entonces tenemos que 0 por menos 4 es 0, 1 por 6 es 6, 10 por menos medio es menos 5. 6 menos 5 es 1. Menos un tercio por eh, menos 4, lo vamos a poner aquí, 4 tercios menos 6 más 20 tercios. Y eso nos da 4 tercios menos. Lo que voy a hacer es multiplicar por 3. Eh, o sea, hacer la operación esta, el mínimo común múltiplo es 3, entonces nos queda menos 18 más 20 partido 3. Y esto es 4 menos 2, perdón, más 2, 6 entre 3, igual a 2. Y ahora el último, la Z en 2 tercios por 4, menos 4 son menos 8 tercios, 0, 0 y más 10 6 El mínimo múltiplo es 6, pues entonces nos queda menos 16 más 10 entre 6. Y esto es igual a menos 6 partido 6, que es igual a menos 1. Pues aquí tenemos nuestro resultado, que como veis coincide... Con los vídeos anteriores tenemos que nuestra x vale menos 1 nuestra y perdón nuestra x vale 1 nuestra y vale 2 y nuestra z vale menos 1 vale pues espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda ya sabéis que el foro está a vosotros cuantas veces queréis preguntar así que si tenéis alguna duda pues ya sabéis que aquí abajo podéis comentar si te gusta dale a me gusta que para eso no ocurramos y si no pues nos vemos en el siguiente vídeo chao Ah, aquí estamos en PASI, vamos a explicar otro método de sistema de ecuaciones con matrices. ¿Cómo resolverlo? Ya Fran explican el video anterior el método de Gauss y vamos a ver otro método, o mejor dicho, la extensión de un método. Porque ese método, esto que vamos a aplicar ahora...